Los beneficios de, del TMT para La Palma son varios. Entre ellos podemos destacar eh, un mayor reconocimiento de la astrofísica en España, a nivel de Canarias también. El, se nos haría un poquito más de publicidad de las islas, en especial de la isla de La Palma, donde queremos tener el TMT. Y, aparte, también hay otro tipo de beneficios, como son puestos de trabajo, y esos puestos de trabajo conllevaría a que la gente se preparara mejor y fuera más cualificada para ocupar esos puesto de trabajo. Por eso yo creo que deberemos apoyar que el TMT venga a La Palma.